Asumió esta mañana como nuevo ministro de Hacienda de la Nación, en reemplazo del renunciante Nicolás Duhovne, quien dejó su cargo el sábado pasado en medio de la crisis económica. Tras la jura, el funcionario brindó un mensaje en el que adelantó que su objetivo primordial es mantener el tipo de cambio estable hemos coordinado objetivos con el Banco Central y el Banco Central usará a su exclusivo criterio y el manejo eh, excluyente de, o exclusivo de sus herramientas propondrá todas las herramientas necesarias para que el tipo de cambio no abandone el rango de precios en el que se movió la semana pasada, limitando inclusive una excesiva volatilidad que genere como dije antes, una eh, innecesaria volatilidad o incertidumbre sobre los ahorristas y los inversores. Por supuesto que nada, de eso será posible si no hay una política fiscal consistente. Nuestra contribución a esa estabilidad nominal es que garantizaremos el cumplimiento de, los, de las pautas fiscales acordada, eh, establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sindicales. Luego de la asunción del nuevo ministro de Economía. Diferentes actores sociales, políticos y sindicales se expresaron con preocupación por quién ocupará el cargo que dejó Nicolás Duhovne. Marta Márquez, presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Hernán Lacunza fue el ministro de Economía que llevó adelante la política. ...de ajuste que implementó la gobernadora Viral en la provincia durante todo el tiempo de su gestión. En relación a la salud pública, lo que podemos decir es que tuvimos para el 2019 el presupuesto para salud más bajo en la historia de la provincia. Roberto Varadel, Secretario General del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. Hernán Lacunza nos inmutaba y era implacable en el planteo que hacía el gobierno en cuanto a queremos imponer una pauta salarial a la baja, como lo hizo durante todo el 2018, sumado a todos los ataques, luchamiento mediático, noticias falsas, eh, conferencias de prensa, mentiras, que llevó adelante el gobierno de María Eugenia Vidal para doblegar la voluntad de los docentes y firmar una paritaria de la baja. Política. Alberto Fernández dijo que quiere ayudar al presidente para que las cosas le vayan bien en el marco de la crisis económica que se vive por estos días. Aseguró además que lo mejor es llevar tranquilidad ya que el problema no es él, sino Macri Yo lo que, lo que creo es que lo mejor es llevar tranquilidad Me parece que el mundo ya se dio cuenta que el problema no soy yo sino que Macri uh -huh. pues finalmente hizo falta que yo explicara mínimamente las cosas para que el mundo se calmara Y, y bueno, y, y ahora la preocupación es cómo va a ser Macri para llevar adelante todo esto uh -huh. Y la verdad es que yo quiero ayudarlo a que haga las cosas bien, esta es la verdad porque yo, más allá de las diferencias muy grandes que tenemos yo me doy cuenta que él está viviendo una situación que yo no quisiera vivir que es la de un presidente que acaba de pasar una elección que definió candidaturas pero no definió a un presidente de reemplazo y que bueno, mientras tanto él tiene que hacerse cargo y por eso le digo, pensate en presidente, no te pienses candidato porque si vas a actuar como candidato te vas a tentar en hacer cosas que van a hacer más daño todavía yo me siento muy incomodado teniendo que ser yo el que explica los incumplimientos de Macri. Es muy injusto, porque Macri además incumplió todo el acuerdo. Gobierno. La diputada Elisa Carrió estuvo este lunes en el programa Desde el Llano, que conduce Joaquín Morales Olá, y dejó nuevas frases fuera de lugar lanzó una suerte de amenaza a medios y periodistas al anunciar que desde el gobierno piensan condenar a quien a través de los diarios comunique reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al presidente. Y vamos a condenar a quien a través de los diarios comunique reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al presidente. Somos conscientes de quiénes son, no había que decirlo, era evidente. Como es evidente, miren que todos, usted lo sabe, yo estuve al lado del presidente los últimos tres días y con reuniones permanentes. Pero ningún diario lo registra, porque lo que sucede realmente no está registrado en los diarios. Tengan, yo le pido a los periodistas que den información real y que tengan en cuenta que hay gente interesada en ya casi una transición para Alberto Fernández. Política. Con la ausencia de Alfredo Cornejo, el presidente Mauricio Macri recibió a los gobernadores de Cambimos para seguir conversando sobre la estrategia electoral. Fue un almuerzo en olivos, del que también participaron el compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En tanto, Gobernadores peronistas y de partidos provinciales consensuaron un documento donde solicitan al Gobierno Nacional que retrotraiga las medidas económicas anunciadas la semana pasada vinculadas al congelamiento de los combustibles, el IVA y ganancias en resguardo de las finanzas provinciales. Carlos Berna, gobernador de La Pampa. Yo participado en muchas reuniones de gobernadores la primera vez que en una hora, hora y media nos ponemos todos de acuerdo 19 provincias en firmar un documento reclamando para que mantengan las medidas que benefician a la gente pero que no las financien con nuestra plata que las financien con la plata del Estado Nacional Nosotros lo que le dijimos es que estamos abiertos al diálogo pero que el día lunes las provincias vamos a ir todas a la corte a presentar un recurso de amparo para que no se le quiten los derechos a las personas que fueron beneficiadas pero sí que se pague con Plata de Nación y se nos devuelvan los fondos. Sergio Uñac, gobernador de San Juan. Son electoralistas casi con seguridad. Te diría a mi juicio, y coincido con el gobernador Berna, son electoralistas, pero además son efímeras, pero además dejan una situación de desequilibrio a las provincias argentinas y al próximo gobierno, que pueden ser ellos o alguien de la oposición. Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta. Lo que se requiere es mayor serenidad. Estamos atravesando un momento difícil en la Argentina, en donde me parece que no hay que ir a tontas y locas tomando cualquier medida a ver si genera un impacto político. Economía. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, recibió este miércoles a Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, referentes de la línea económica del Frente para Todos. El encuentro se da en el marco de las reuniones que el ministro se propuso llevar a cabo al momento de su asunción, cuando informó que convocaría a todos los técnicos económicos de la oposición para preservar la estabilidad como un bien superior a cualquier ambición electoral. Cecilia Todesca, economista del Frente de Todos. Las preocupaciones son el nivel de endeudamiento de la economía argentina, el nivel de las reservas, el impacto de la inflación en los salarios, en los jubilados, el crecimiento que no vuelve, el crecimiento, el tema del fondo también lo conversamos. Eh, ninguno de los cuatro objetivos centrales del acuerdo con el fondo, que tienen que ver con el crecimiento, con la disminución de la deuda, con el crecimiento de la economía argentina y con el aumento del empleo para disminuir la pobreza, se han cumplido. De hecho, les recuerdo cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario proyectaba para este año un crecimiento de 1,5, una inflación del 17%. Provincia. El candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kisilov reunió a los intendentes bonaerenses aliados en Avellaneda. En el encuentro, analizaron el panorama político y económico y la estrategia para mantener la diferencia en octubre. Los bonaerenses hoy aspiran a cosas muy básicas, ¿no? Tener el trabajo, si tienen el trabajo, llegar a fin de mes y que la factura de luz y de gas no sea un verdadero bombardeo sobre las cuentas y la tranquilidad de la familia, poder mandar al chico o a la chica a la escuela y que puedan tener clases sin tener que usar una frazada, que en el hospital estén los insumos, que estén los remedios, que estén las vacunas, son cosas básicas y en ese sentido hablaba de una forma de hacer política que ha desplegado el gobierno nacional y la gobernadora de la provincia que tienen que ver más con las puestas en escena que con los hechos, con el marketing, que con la realidad. Y bueno, creemos que es así como hay que interpretar esta elección. Policiales el caso de Jorge Martín Gómez, el hombre de 41 años que murió tras recibir una patada en el pecho de un policía porteño, generó un enorme revuelo y reabrió el debate sobre los límites que debe tener el accionar de las fuerzas de seguridad. En ese contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el desenvolvimiento del agente identificado como Esteban Armando Ramírez, quien ya está en libertad. He escuchado en reiteradas entrevistas y hablé con él por teléfono el día de ayer con el Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con Marcelo D Alessandro. Me parece que el Alessandro ha dado las explicaciones de que uno no puede solamente mirar el video sino entender el contexto de una persona que estaba generando una amenaza. Ya lo hemos visto, el, el, el cuchillo es una de las armas más peligrosas que puede tener una persona. porque Si no se acercan, lo pueden... Lo puede matar con el cuchillo y evidentemente la situación fue tratar de que esa persona no siga en una actitud agresiva con una metodología que evidentemente no es eh, la mejor. La mejor hubiera sido que, esa, que ese policía tenga un arma adecuada para esa circunstancia. una taser eh, Y sí, claro, por supuesto. Gobierno. El presidente Mauricio Macri reconoció que el resultado adverso que recibió durante las pasos en su carrera por la reelección fue un palazo que adjudicó a un voto bronca por la situación económica y confió en que logrará revertirlo en las elecciones generales de octubre. Y claramente fue un palazo por el resultado y por lo sorpresivo ¿no? por, por lo que sabemos que fallaron las investigaciones y ha habido un voto por bronca a esa situación que se manifestó en esa elección y tienen razón, o sea, ha sido muy duro. Y yo también hago mi autocrítica porque tal vez como ingeniero puse mucho mi foco en lo estructural, en las bases, en la emergencia, en aquello que les va a dar la posibilidad de vivir mejor en forma permanente. Y desatendí que ese camino se, produ se producía se producía ese desgaste, ¿no? Te producía ese desgaste. Por eso tomamos decisiones esta semana, revirtiendo eso, y tenemos un foco distinto para, para nuestro segundo mandato. Elecciones. El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que la Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si gana las elecciones de octubre. En el marco de su exposición en el seminario Democracia y Desarrollo, advirtió también que fue el gobierno el que alentó el fantasma de que en caso de llegar a la presidencia, incumpliría el pago de las deudas y remarcó que fue un error haberlo hecho. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy presidente. ¿Saben por qué? Porque yo lo viví el default. Es muy dañino para una sociedad el default. Nadie puede querer el default como salida. Nadie. Por lo tanto, creo que también este fantasma, que yo creo que ha sido alentado por el gobierno... Es un error. La Argentina lo que tiene que ver es cómo genera condiciones para pagar esta deuda. Simplemente. Eso es lo que tiene que hacer. Y cuando yo hablo de volver a poner en marcha la economía, de volver a promover el desarrollo, de volver a exportar, estoy hablando de conseguir los dólares para poder hacer frente a estas obligaciones. De eso estoy hablando. Judiciales. El juez federal, Luis Rodríguez, ordenó archivar una de las causas con las que el fiscal Carlos Estornelli intentó voltear la investigación por espionaje ilegal que tramita en Dolores, en la que él está declarado rebelde. La causa se basa en un supuesto anónimo recibido en su despacho que hablaba de una supuesta conspiración en su contra de presos kirchneristas por la causa de las fotocopias de los cuadernos. Economía Popular La CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha y demás organizaciones sociales se congregaron en el Centro Porteño para definir un nuevo plan de lucha de acá en adelante frente a la crisis económica. Gildo Honorato, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular reclamarle al gobierno antes que, que se vaya, como por ejemplo la prórroga de la emergencia social, la emergencia alimentaria, una política para abordar la urgencia que estamos viviendo con un bono para los distintos programas sociales principalmente el salario social. Y estamos empezando a planificar lo que va a ser una gran movilización nacional el próximo 28 hacia el Ministerio de Desarrollo Social, donde planteamos también que el Ministerio de Desarrollo Social, tanto como el Congreso, asuman lo, las propuestas, que hemos construido en estos últimos años. Policiales. Nicolás Ramos, el fotógrafo que sacó la foto del hombre muerto a golpes... ...en la puerta del Coto de San Telmo por custodios del supermercado... ...habló en AM750 sobre lo ocurrido el viernes pasado. Precisó que la policía no quería que sacaran fotos... ...y que había intencionalidad en no dar información. En el momento que yo saco la foto... Me empiezan a increpar de, de que de por qué sacaba la foto, que la borre, si me causaba gracia, que por eso sacaba mm -hmm. la foto. Y ahí empieza a haber todo un griterito porque una señora que estaba al lado, ...que estaba parada junto con, con un seguridad... ...también me empieza, me empieza a increpar... que ...para qué saco fotos... Que, ...y se empieza a generar un criterio de, de que nos vayamos... ...que estemos trabajar tranquilos... ...incluso los, los, los, los dos policías que están ahí agachados... ...también se dan vuelta para eso... La, ...la testigo que estaba en la panadería... ...cuenta cómo... A ver, había salido el, el señor de, de Coto, lo persiguieron estos dos seguridad, según ella. Después, bueno, ¿viste? Hay, hay versiones que dicen que uno era seguridad, el otro empleado de Coto. Lo interceptan a la altura de, de donde o sea, donde estaba, donde quedó desvanecido, y ahí, cuando lo tiran al piso, lo empiezan a patear en la cabeza, en el cuerpo, le dan una golpiza brutal. Economía. El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández, a Afirmó que en estos últimos tres años cerraron cerca de 24.000 pymes producto de la crisis que golpea al país. Además, auguró que el refuncionamiento productivo de la industria llevará mucho tiempo y el rol del próximo gobierno será fundamental seguramente va a haber que sentarse y discutir muchas de las políticas urgentes que vamos a necesitar, porque esto no es de la mañana a la noche. Creer que porque se tomaron aquellas medidas después del, del golpe de Simbernazo el domingo, rápidamente íbamos a tener reactivación, ya está visto que no. Siempre decimos que es mucho más fácil cerrar una fábrica que abrirla. Cerrar una fábrica, uno va, se arrepiente, dice no trabajo más, pone la llave y se va a su casa con todo adentro. Poner en marcha toda la producción, el aparato productivo, nos va a costar mucho tiempo, uh -huh. va a depender de un gran acuerdo, que no solamente va a ser con el gobierno, y esto lo decimos siempre, esto va a ser un gran este acuerdo con el movimiento obrero, que por suerte nosotros las pymes lo tenemos Tenemos que conversar de cómo salimos de esto Pero en conjunto Y por supuesto que el gobierno va a tener que acompañarnos Y poner su gente para que lo podamos llevar adelante País Entre ríos Roberto Hildarraz, Un rematador de la exposición rural de Federal Pidió el voto para Mauricio Macri Y reivindicó la dictadura militar Lo dijo en la inauguración de esa feria el domingo pasado Habrá errores, pero mucho menos errores de lo que significa tener un país que se va después de tantas generaciones de trabajo hundiendo. Nosotros somos gente de trabajo y hemos ayudado a este gobierno a levantarlo. Por favor, sigámoslo ayudando y votémoslo, porque los malos crecen más que los buenos. Y yo, yo las viví, viví tantas cosas en la vida, ya calculen que empecé que empezando por... Por la lucha militar que hubo, todavía siguen presos los que los que nos dejaron, los, los, los que nos liberaron muchos de ellos del comunismo. Pero entonces, señores, viva la patria, pero viva la patria y convenzamos ¿no? de que hay que votar, de que hay que votar bien o al menos malo, por lo menos. Ciencia. El titular del Centro Científico Tecnológico Rosario, perteneciente al CONICET, Florencio Podestá, denunció que de los 13 institutos de doble dependencia del organismo regional, solo cuatro recibieron fondos para afrontar los gastos de funcionamiento, lo que hace que se viva, según definiciones del director, una situación muy preocupante. Bastante mal desde 2016, nos hemos enfrentado en el corto plazo a una imposibilidad de comprar nuestros insumos que son predominantemente importados. Los vetarios, por ejemplo, que son los que ponen el trabajo sobre la mesada de laboratorio, están por debajo de la línea de pobreza. Y los que ponen el trabajo sobre la mesada de laboratorio, están por debajo de la línea de pobreza. Eso es preocupante para cualquiera que se perda de una institución tan grande. El viene de la mano de una decisión política de sí. primarizar la economía. No hay país grande que se haya desarrollado sin ciencia. Una gestión de, de, de gobierno. Que está muy alejada de la ciencia. El propio eh, secretario Badañó no, no, no dio una respuesta categórica cuando le preguntaron sobre si la ciencia era prioritaria o no. Crisis. La AFIP presentó esta mañana el plan de pagos para deudas vencidas y suspendió los embargos a las pequeñas y medianas empresas por los próximos 90 días, tal como anunció el presidente Mauricio Macri la semana pasada como parte de un paquete de medidas tras la derrota en las primarias. Policiales. Un hombre identificado como Jorge Gómez, resultó muerto luego de que el policía de la ciudad de Buenos Aires, Esteban Armando Ramírez, le pegara una patada en el pecho. El agente se excusó en que la mencionada persona entorpecía el tránsito y que tenía un cuchillo, cosa que se comprobó que no era cierto. La autopsia arrojó que la muerte fue producida por la patada. Segundo Gómez, tío de la víctima. Mi hija ve un video que se viralizó este, y me llama por teléfono. Ella cuando llega a la comisaría, el comisario le manifiesta de que el problema ya estaba resuelto, de que ya le habían informado al padre. De... O sea, al padre de la víctima se le había informado de lo sucedido, sí, sí, sí. cosa que es totalmente inexacta porque el padre de la víctima mi hermano y mi hermano falleció hace tres años. O sea que desde un principio esta causa, eh, o sea, este hecho se trató de ocultar. Luego la mandan a la comisaría 40 en Constitución, donde le manifiestan de que ahí estaba el cuerpo. Otra este, inexactitud Porque el cuerpo no se encontraba ahí Entonces cuando vuelve mi hija a la comisaría 20 Que yo le digo que vuelva y pregunte bien Porque podría haber sido de qué eh, Por ahí atendió mal, eh, entendió mal este, Lo que le había manifestado Le dijeron que ya no tenía más nada que hacer Que eh, se tenía que dirigir a las 8 A la morgue judicial Que ahí iba a estar el cuerpo, le iban a hacer la autopsia Y que de ahí iba a poder retirar el cuerpo Hasta aquí